Bueno, y continuando con las noticias de Israel, les queremos contar que hoy el primer ministro Naftali de Benet eh, participó en la ceremonia de graduación de los oficiales de las FDI. También pues, se dirigió a los graduantes y les dio unas palabras de aliento y también les dijo que, pues, que era un honor tenerlos ahí. Destacó también el gran compromiso que conlleva el estarse graduando como oficiales, ¿no? Benet se unió junto con el Jefe de Estado Mayor Abid Kouabi, Comandante de las Fuerzas Terrestres, Mayor General jo Joel Strick, Jefe de la División de Entrenamiento y Doctrina de las FDI, General de División Moti Baruch y Comandante en la Escuela Oficial Bajad, Coronel Witt Levitt. En el discurso, Benet recordó el fallecimiento prematuro del comandante principal de la Brigada Nahal, el coronel Sharon Asman, quien se derrumbó y murió el jueves en un ejercicio físico de combate en el campamento de Belitlitz, cerca de Netanya. En primer lugar. En nombre de los ciudadanos de Israel, dijo Benet, me gustaría enviar mis condolencias a la familia del coronel Sharon Asman, comandante de la brigada Naal, que falleció esta mañana, comenzó Benet. Sharon fue, fue combatiente, comandante y oficial desde su juventud, entre otras cosas, en el batallón Naal en operación Israel. Eitan fue herido y regresó el día de su lesión para comandar el batallón de la guerra. Continuó dirigiéndose a los oficiales de la FDI que se graduaron y les ofreció palabras de aliento, destacando el propósito que significa su servicio futuro para el Estado de Israel y la responsabilidad que conlleva esto. Los nuevos oficiales de la FDI y oficiales terrestres, ustedes son los que liderarán la próxima maniobra cuando sea necesario. Ustedes serán los que se darán cuenta de los principios mortales y efectivos que subyacen en plan que fue formulado y dirigido por el jefe de Estado Mayor, Avid Coabi. Dijo Benet, de las FDI también estará en la cima de nuestra próxima prueba En unas dos semanas se cumplirán 15 años del estallido de la Segunda Guerra del Líbano Esta fue la última vez que las FDI llevaron a cabo una maniobra terrestre a gran escala Dijo Benet, yo estuve allí como comandante de una fuerza de infantería en la reserva. En lo profundo del campo he visto cómo se ve una campaña cuando falta la preparación para ella y los objetivos están borrosos. Las FDI se encuentran hoy en un lugar completamente diferente. Nuestros combatientes son más decididos, más profesionales, más equipados y se nos pide que usemos nuestro poder también seremos más letales. Esas fueron algunas de las palabras que dirigió el primer ministro Natalie Benet a los graduantes. Y bueno, mis amigos, como siempre, muchas gracias por permanecer hasta aquí en, en esta emisión. Eh, quiero agradecerles por mantenerse informados de todas las noticias y los últimos acontecimientos noticiosos de Israel Estados Unidos, Colombia, Venezuela y el mundo y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.